Bienvenidos a esta nueva serie de Kaspersky Latam, que se llama Yo soy Kaspersky. Aquí podrán conocer a varias personas que trabajan en esta hermosa compañía. Quiero presentarles a alguien especial, se llama Pilar Castro. Hace parte del equipo de marketing en Latinoamérica. Pilar, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Hernán, mil gracias. Eh, pues nada, me presento nuevamente. Mi nombre es Pilar Castro. Trabajo para Kaspersky hace nueve años. Actualmente me desempeño en marketing, en un rol para toda Latinoamérica de lead generation. Comencemos con algo muy, muy básico. Eh, ¿Para ti qué es la ciberseguridad y, y encuentras algo fascinante eh, sobre este tema? Hoy en día hay muchos dispositivos conectados en casa, inclusive neveras que tú encuentras en el mercado que ya también se conectan en línea. Eh, entonces, por supuesto, la ciberseguridad eh, pasa a ser una, una necesidad básica porque al tener o al poder acceder todos estos dispositivos a nuestra información personal, a nuestra información bancaria, a todos nuestros datos, mails, etcétera, pues simplemente hay que protegerlos, o sea, no, no queda otra opción. Es así de simple. Por eso digo que es una necesidad básica. que encuentro fascinante? Creo que es un tema que está en constante evolución todos los días y, el cibercrimen es, es más rentable, inclusive, que las drogas. Entonces, los cibercriminales, por supuesto, están todos los días eh, viendo cómo eh, estafan, roban eh, identidades, dinero, etcétera. Entonces, creo que es algo que todos los días se está moviendo y por eso mismo, pues, es tan interesante porque todos los días tenemos que vemos cosas, pues, muy raras, muy locas, complejas. Eh, pero así mismo todos los días trabajamos en pro de mejorar ese tipo de situaciones y vulnerabilidades. ¿Por qué decidiste trabajar en Kaspersky? A ver, ¿cómo, cómo apareció esta oportunidad y, y, y por qué te decidiste en trabajar en una empresa de ciberseguridad como esta? Anteriormente había trabajado en otras dos compañías de IT. Cuando llegó la oportunidad de Kaspersky, honestamente, yo no conocía mucho Kaspersky. Eh, yo tuve la, la pena eh, de decir Kaspersky en mi primera entrevista con Recursos Humanos. O sea, eso fue realmente vergonzoso, pero, pero prácticamente eso fue lo que más me llamó la atención. Kaspersky era en ese momento, hace nueve años una empresa eh, de ciberseguridad importante y con, digamos que con una penetración muy importante en mercados como el europeo, eh, inclusive en Estados Unidos. En ese momento Kaspersky llevaba también muy poco en el mercado latino y creo que eso fue lo que me llamó la atención, como esa oportunidad de, de poder hacer muchas cosas, de poder crecer con la compañía y pues creo que así ha sido al final del día y para ti, digamos, ¿cuáles son los retos más grandes que enfrenta un departamento de marketing o un profesional de marketing en una empresa de ciberseguridad como Kaspersky? Muchas compañías que antes no estaban, eh, pues que son de IT, que antes no estaban eh, o no tenían dentro de su portafolio seguridad, lo están incluyendo, entonces todos los días hay nuevos competidores. Para mí lo más, lo más complejo es eso, mantenernos vigentes y fidelizar a nuestros clientes. Algo que de pronto la gente que, que nos ve no sabe es que, bueno, este amiguito que yo tengo aquí atrás, no, aquí atrás, se llama Midori Kuma, que es, digamos, la mascota de Kaspersky. Estos son mis Midoris, acá tengo dos medianitos, acá tengo uno llavero más pequeño, pero los amamos en casa y, por supuesto, estos son de mis hijos. Quisiera preguntarte si de pronto con ellos alguna vez has eh, tocado el tema de la ciberseguridad y si has podido tal vez explicarles de algún modo qué significa la ciberseguridad o si ellos tienen tal vez algún tipo de entendimiento en su corta edad. Ahorita con la cuarentena pues hay más tiempo en casa, más consumo de dispositivos, más consumo de contenido en línea, más peligros por supuesto. Inclusive en el colegio de mi hija hubo un un tema de seguridad porque ellos utilizaban el Zoom gratuito inicialmente y bueno, sí. ahí se entraron personas a sesiones y pasaron cosas, evidentemente era un tema de seguridad eh, claro. importante, los niños se asustaron lloraron, eran niños pequeños entonces por supuesto era, era un tema muy sensible para los papás y, y yo como mamá pues lo vivo, le he empezado a hablar a mi hija, bueno por ahí hay muchos muñecos que también salen en en contenido en, en YouTube, por ejemplo, y que asustan y que hacen. Entonces, yo sí le empezado a hablar a mi hija desde hace mucho tiempo sobre ciertos peligros. Sin embargo, ella todavía es muy pequeña para entender y dimensionar realmente lo peligroso que es, digamos, el contenido en línea. Pero todavía es complejo porque de alguna forma es dañarles como esa inocencia. Entonces, yo trato de hacerlo muy light. Tengo que ser honesta. Lo que yo hago es que yo sí uso una herramienta, un producto de Kaspersky, valga la cuña, que, que los ayuda a ellos y me ayuda a mí a controlar el tiempo con las pantallas por dispositivo y el contenido al que acceden. Acá abajo en la caja de descripción de este video podrán encontrar ese producto que ahorita Pili eh, mencionó. Por si les interesa, se llama Kaspersky Safe Kids, entonces pues aquí abajito en, en la descripción podrán encontrarlo. Para ti hay alguna red social que, que creas eh, que sea tu preferida? Ahora estoy un poquito pegada a TikTok porque me llama mucho la atención, ¿cierto? tipos de videos que son muy creativos y me encanta como esa creatividad pero mi red favorita es Instagram eh, y me gusta mucho porque ahí sigo muchos emprendimientos y así como te contaba ahorita que, que la gente está haciendo muchas cosas en casa todo lo todo lo reviso por Instagram. ¿Algo eh, curioso que encuentres eh, entre la relación de los latinos y la tecnología? Pues mira sí es muy curioso que nosotros los latinos somos más reactivos que preventivos. Entonces nosotros pensamos que nunca les va a pasar nada, que como tengo iOS, esto a mí, el tema de la. Lo tengo controlado el tema de la ciberseguridad, o tengo el producto gratuito, o eso es para gente despistada que, que da papaya. Pues no. Eso es lo que pasa mucho en Latinoamérica y que sentimos que eso no nos va a pasar a nosotros, que eso está lejos. Entonces yo digo. Definitivamente es como esa idiosincrasia, a mí no me pasa. Y cuando me pase, pues miro a ver qué hago, pero antes no. Entonces, esa digamos que eh, ese sentido de prevención no lo tenemos. Ahorita eh, Pili mencionó una frase eh, muy colombiana que es dar papaya. Dar papaya en Colombia significa como eh, facilitarle las cosas a alguien. Entonces, digamos que en este contexto sería como que facilitarle a los cibercriminales. Eh, qué Claro, el hecho de poder hackearnos o robar nuestra información o lo que sea. Entonces, Pili, ¿qué son tres cositas que tú crees que no pueden faltar en el día a día de Pilar Castro? Lo que sea eh, que tú crees que no pueden faltar en tu día a día para que sea un día perfecto. Abrazos y besos de mis hijos y de mi esposo, eso no me puede faltar. Un chocolate o un postre o un dulce después del almuerzo. Soy muy, muy, muy dulcera, entonces para mí eso es como, como, como que básico. Yo tengo un dashboard donde veo eh, en Salesforce todos el comportamiento de leads. Revisar eso a diario para mí es eh, obligatorio. ¿Un consejo o algo que se deban llevar al terminar este video? No de papaya. Yo creo que es el mejor consejo. Uno, como te mencionaba ahorita, uno cree que a uno no le va a pasar y... Eh, y digamos los, muchas veces le dejamos a los cibercriminales la bandeja pues servida. Si quieren conocer más sobre nuestros productos eh, en Kaspersky, como les decía inicialmente en el video, pueden encontrar un poco más aquí abajito en la cajita eh, de descripción del video. Muchas gracias, Pili, y nada, nos vemos gracias. en una próxima ocasión. No, gracias a ti por la invitación, gracias por eh, darme esta oportunidad y bueno, Estamos hablándonos, espero que les haya gustado eh, las, las preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Nos vemos en una próxima edición de, este, de esta serie de Yo Soy Kaspersky, donde podrán conocer a una persona más que trabaja en nuestro equipo. Yo soy Hernández Granados, hasta la próxima.